Chico adelante. Sí. Para que falta, sí. Ahí nos acomodamos. Bueno, si les queda ahí, si quieren levantarse un poquito el casco, así les sale bien las caras. No, no se lo saquen, pero. Ahí viene caro. Sí, no hay problema, ahí le esperamos. Que se ganen de bien, que se ganen de es la más chica también. Los más chicos adelante <risa> Ay, Karen, Bueno, yo ahora le. Karen. Karen. Karen. Están todos para que no se ve Ahí el comp... No se ve acá un poquito. <risa> sí, <risa> Karen, Karen. sí dale, le esperamos. Dale, Buenísimo. El compa atrás sale perfecto, ese es altísimo, ¿no? eh. Bueno, muchas gracias, ¿eh? gracias. Listo. Yo ahora le mando todo a, a Diego. Bueno, bueno ¿hay algo más para mostrarnos? de la obra, básicamente, De la obra estamos para allá, bien. Sí, después por allá atrás está lo que estamos haciendo el pozo y... Ah, que... ¿y eso se puede ver? Sí, desde lado. Sí. Acá estamos con lo que es la la, la cloaca. Sí. Y allá hicimos el pozo, que lo bajamos como tres metros. ¿Allá? Sí. sí. Claro, sí, sí. Recordemos, para lo que están viendo, que no hay... No hay cloaca en los barrios no, populares. No, no. no, no. Acá to somos todos, todos tienen pozos ciegos, ¿no? Así que... Y acá se nos dificulta a veces bastante porque hay rocas. Así que... Pero lo logramos. Logramos bajar nuestro objetivo que eran dos metros y medio, tres. Claro, y acá se ve gigante, ¿no? Es un montón. sí Sí, sí, sí. La verdad que nosotros vemos el avance y... Y por ahí, ahora que vienen los días lindos, capaz que. Y le vamos a más, más rápido. Lo que pasa es que igual la obra se va certificando, así que por ahí tenemos que estar esperando los tiempos del gobierno también que nos manden los, manden los, materiales, eh, los materiales, el los dinero y eso. Así sí. que por ahí. Eso nos limita mucho. Sí, por ahí nos traba eso, la ustedes de eh, material. Eh, me olvidé hacerles esa pregunta. ¿Ustedes armaron su casa también? ¿La construyeron? ¿La están armando? Pues me imagino que, que eso te lo llevas, para... ¿no? Esos son los proyectos que tenemos para futuro, eh, armar, las casa, armar el, la casa de las compañeras en los terrenos. FOL, eh, gracias a la lucha, pudo ganar eh, terrenos en la meseta para las compañeras. Y la idea también sería, eso que estamos peleando, de que nosotros mismos les construyamos las viviendas a las claro. compañeras. Así que eso es una lucha que estamos teniendo y, y espero que, que el gobierno nos tenga en cuenta y, y nos apruebe el proyecto. Nos apruebe el proyecto y, y podamos seguir construyendo que, que podemos y ahí bueno está la asamblea chicas muchas gracias eh bueno buenísimo